Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter En el capítulo de hoy vamos a estar aprovechando algunas preguntas que me aparecieron tanto en Discord como en los comentarios de YouTube relacionados a cómo mostrar notificaciones o anuncios globales en nuestra aplicación Para eso vamos a guiarnos por esta pregunta que les muestro acá abajo que me pareció súper interesante el approach que estaba encarando el usuario y en esta pregunta que me apareció en YouTube que creo que están relacionadas por lo tanto vamos a hacer una aplicación que nos permita en Firebase mostrar anuncios globales dentro de cualquier widget que nosotros querramos y de esa manera poder comunicarle a nuestros usuarios cosas que pasan en la plataforma si te gusta aprender a programar a través de tutoriales y ejemplos de aplicaciones reales no te olvides de suscribirte y activar la campanita además si querés compartir con la comunidad puedes sumarte a nuestro nuevo server de Discord o colaborar a través del Patreon, como también ya lo están haciendo estas personas y tener acceso al canal VIP de Discord, donde puedes hacer todas las consultas que quieras y voy a tratar de responderlas lo más rápido y eficiente posible. Ahora sí, sin nada más, vamos al video. Para comenzar con nuestro ejemplo, que tiene como objetivo mostrar anuncios globales dentro de nuestra aplicación. Vamos a empezar con un proyecto nuevo al cual ya le hice algún setup fuera de cámara para agilizar las cosas. Lo primero que hice fue agregar la librería de Cloud Firestore en su última versión y también ya tengo seteado el proyecto de Firebase correspondiente para poder usar Firestore con este proyecto. Para esta idea que voy a implementar no es necesario usar COC Firestore, se podría implementar con Push Notifications Simplemente lo hago con Firestore porque la pregunta original en el canal de Discord era acerca de Firestore. Si todavía tienen dudas o no saben configurar bien Firebase para usar en sus aplicaciones, ya sea en Flutter o en alguna otra cosa, durante el mes de abril de 2020 vamos a estar haciendo un vivo que va a ser exclusivamente sobre Firebase. Vamos a analizar función por función y vamos a tratar de ver cómo se configura y cómo se utiliza, obviamente desde Flutter pero toda la parte de configuración aplica a cualquier aplicación Android, iOS o web. Así que estén atentos, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita para no perderse cuando es el vivo de abril. Lo siguiente que también tengo ya configurado es una clase que se llama Global Announcement Service, que la idea es que tiene un stream que está leyendo todo el tiempo la colección Announcement desde, Fire, desde Firestore y luego tiene un método que se llama onNotification que recibe un callback para recibir todas las listas de anuncios que, te, que hay disponibles y eso directamente está haciendo un listen sobre el stream de Firestore y cuando llegan una query toma los documentos y los convierte en esta clase announcement para tener una clase de dominio propia y no trabajar para no trabajar con los documentos de snapshot y eso es lo que le pasa al callback esta clase salvo algún cambio de nombre la saqué del ejemplo que mostré en la introducción, que lo saqué del de Discord. Lo primero que vamos a tratar de hacer es que, que cuando alguien en el backend, es decir, en Firestore, carga un anuncio global, como por ejemplo, anunciar en una aplicación de delivery que los deliveries están retrasados porque estamos saturados por una cuestión de, no sé, el coronavirus, o que estamos retrasados porque tenemos un problema en la manufactura, o simplemente queremos decir feliz año nuevo a todos nuestros usuarios, este tipo de funcionalidad siempre es bueno meterlo al principio, ya que si no tenemos ningún anuncio no va a molestar porque en la interfaz no se va a ver nada, pero el día que queremos hacer un anuncio ya lo tenemos implementado y no tenemos que andar haciendo un nuevo release de la aplicación para modificar la pantalla del usuario con anuncios puntuales. La aplicación de ejemplo la vamos a dejar tal cual, no la vamos a tocar, lo único que vamos a hacer es agregarle funcionalidad para poder leer estos anuncios globales. Vamos a empezar simple. Vamos a definir que nuestra aplicación en su state de, de My Homepage, además de tener el contador, vamos a decirle que puede tener un set de announcements. Y esto va a empezar como un set vacío. En este set lo que vamos a hacer es tratar de guardar los anuncios que sabemos que tenemos que mostrar entonces vamos a primero hacer el código para mostrarlos y después vamos a ver cómo hacer para completarle con datos. Una forma de hacer esto es nosotros ya tenemos una columna donde tenemos nuestro texto de you have pushed the button this many times y el número de veces que apretamos el botón. Por lo tanto acá por delante lo que podemos hacer es tratar de mostrar en este área debajo de nuestro action bar tratar de mostrar un cartel rojo que tenga esos anuncios como tenemos varios vamos a utilizar un for ¿sí? vamos a iterar sobre todos estos anuncios y acá vamos a empezar poniendo simplemente un texto con el texto del anuncio obviamente si salvamos esto no tenemos ningún cambio en nuestra vista porque al no tener ningún anuncio esto no, no hace nada es decir, no agrega ningún widget extra a nuestra vista. Por lo tanto, en el caso de que no hay anuncios, nuestra aplicación se sigue comportando de la misma manera. Vamos entonces a tratar de leer estas notificaciones y para eso vamos a tener que escuchar a este On Notification. Vean que esto me devuelve un Stream Subscription. Esto es para poder cancelar las suscripciones cuando cerramos nuestra pantalla. Y como tenemos que poder escuchar y de suscribirnos vamos a necesitar definir nuestro initState y vamos a necesitar nuestro método dispose para poder limpiar las suscripciones. Vamos a definir una variable suscripción, importamos la librería de Dart async y acá en el dispose vamos a preguntar que si esta suscripción es distinto de null al método cancel y la vamos a pasar a null nuevamente. Para inicializarla vamos a llamar a nuestro Global Announcement Service y vamos a llamar al OnNotification. Este notification recibe un callback que por legibilidad vamos a pasarlo a un método privado dentro de nuestra clase. Ese método lo vamos a crear acá y la firma de ese mensaje tiene que coincidir con la firma de este parámetro func que recibe el onNotification por lo tanto podemos copiar y pegar y le vamos a cambiar el nombre a onNotification lo que yo estoy recibiendo es una nueva lista de notificaciones por lo tanto esta lista la puedo asignar a este set de announcements que tengo en mi clase y después voy a querer redibujar la pantalla por lo tanto voy a llamar a setState vamos a decir que mis subscriptions es, vamos a decirle el announcement acá, para que tenga más sentido y esto lo vamos a convertir en un set de manera que nuestras notificaciones, perdón, mis announcements lo vamos a convertir, lo vamos a asignar con un nuevo set a partir de las nuevas notificaciones que tenemos. Esto lo hacemos así, ya que las notificaciones pueden agregarse o borrarse o modificarse, entonces de esta manera puedo cambiar las notificaciones de la pantalla. Si ahora yo vuelvo a reiniciar esto, la aplicación empieza de vuelta en cero. Y vamos a ver qué pasa si creamos un announcement. Vamos a Firebase. Iniciamos una nueva colección que se llame announcement. Y dentro de esta colección vamos a crear un documento que tenga un campo de texto que sea el texto prueba. Le damos a guardar y vean que ahora arriba de mi texto me aparece la palabra prueba. Obviamente esto no está en el lugar donde nosotros queríamos, por lo tanto tenemos que hacer que este prueba se venga arriba y que nuestro texto no se vea modificado. Para eso lo que podemos hacer es sumar un spacer, que el spacer es un expandable que va a tratar de expandirse todo lo posible para que este... Se ocupe todo el lugar de la de la columna obviamente eso me tira el texto para abajo por lo tanto voy a necesitar un spacer al final de manera que el texto vuelva a estar centrado en el espacio restante y ahí tengo mi notificación separada de mi texto y arriba donde yo la quería si agregamos otro documento que sea otra prueba ahí el otra prueba me aparece debajo de prueba vamos a darle un poco de estilo para empezar vamos a poner esto dentro de un Padding que esté dentro de un Container y al Container también vamos a darle Padding. Vamos a setear el color de nuestro Container en rojo y vamos a darle un poco de estilo a nuestro texto para que tenga una tipografía más grande y de color blanco. Ahora cuando salvamos, ahí me aparecen mis dos notificaciones se ve medio feo que no ocupa el 100% del ancho, por lo tanto podemos a nuestro container decirle que tiene un ancho infinito. Y ahí tenemos nuestras dos notificaciones en pantalla. Podemos eliminar, eliminar una. y ahí se fue una de nuestras notificaciones y me quedó solamente la primera. Esto pinta bien pero tenemos algunos problemas con esta implementación. La primera es que estamos dependiendo de que tenemos una columna en nuestro layout para poder agregar este for, por lo tanto si por ejemplo estuviéramos en la aplicación de Google Maps estaríamos obligados a meter el mapa dentro de una columna para poder agregar estos anuncios y los anuncios aparecerían no superpuestos con el mapa sino justo arriba del mapa y eso haría que nuestro mapa se achique por ejemplo. Lo cual puede no ser nuestra intención. El otro problema que tiene es que tenemos que copiar este código. Junto con el dispose. Y junto con el in-state. Y tener este set en cada widget que querramos hacer. Por lo tanto vamos a tener que empezar a copiar y pegar esto. De manera compulsiva en toda nuestra aplicación. Y eso obviamente no está bueno. Por lo tanto este método de meter... Las cosas dentro del layout no termina siendo muy útil porque nos puede traer muchas complicaciones en una aplicación grande, que tenga muchas pantallas. Por lo tanto esta solución no nos termina de servir a nivel global como estamos pretendiendo y lo que necesitaríamos en realidad es poder tomar estos widgets de prueba, estos rectángulos rojos y poder ponerlos arriba de nuestra pantalla sin importar que haya debajo. Afortunadamente Flutter tiene un mecanismo para hacer eso que se llama Overlay que es un widget que permite poner otras instancias de widget entry y esos widget entry pueden acomodarse en la pantalla en cualquier lado un overlay es por debajo básicamente un stack por lo tanto usando la clase Positioned que ya usamos varias veces en otros capítulos podemos acomodar widgets en el overlay de manera muy simple vamos a ver comentar por ahora este código ya que no lo queremos acá vamos a ahí desaparecen nuestras notificaciones y vamos a ver cómo podemos trabajar con este overlay por simplicidad vamos a trabajar mostrando una sola notificación de todas las que tenemos que es, vamos a mostrar la última pero este mismo ejemplo lo podemos usar para mostrar la cantidad que querramos vamos a decir que vamos a tener un overlay entry que lo vamos a guardar por las dudas en nuestro state ahora vamos a ver por qué en lugar de hacer un setState, lo que vamos a hacer es crear un overlay entry. Por lo tanto, vamos a preguntar primero si tenemos algún anuncio. Vamos a querer a nuestro overlay entry, inicializarlo con una instancia de overlay entry. Esta instancia tiene un atributo requerido, que es un Builder, que es el encargado de generar el widget que se va a mostrar finalmente en el overlay entonces vamos a generar una función que recibe un build context y esto tiene que retornar un widget ese widget que vamos a devolver va a ser de tipo positioned porque queremos poder ubicar este widget en pantalla y este positioned widget tiene un child que en principio va a ser igual al widget que estábamos mostrando directamente en la columna. Vamos a copiar ese código y ahí tenemos nuestro widget. Ahora necesitamos definir quién es A. Y dijimos que vamos a tomar solamente la última notificación. Por lo tanto vamos a definir que A es el último elemento de la lista que recibimos. Con eso ya tenemos nuestro entry. Lo que tenemos que hacer es agregarlo a un overlay y para eso podemos utilizar overlay.off que nos busca en el tree de widget el overlay más cercano a nosotros que en este caso lo tiene la material app que estamos utilizando si no utilizamos ni material app ni cupertino app eh, no vamos a tener un overlay y tendríamos que agregar el widget overlay nosotros primero si no esto va a fallar y le vamos a decir que queremos insertar nuestro overlay entry una vez que está insertado, se va a mostrar siempre. Si queremos removerlo, tenemos que hacerlo a través de la misma instancia del entry. Por lo tanto, la, siguiente, la segunda vez que vengan la, las notificaciones, lo que tenemos que tratar de hacer es que si ya tenemos un overlay entry, ese entry eliminarlo. Es decir, antes de agregar un, un overlay entry, vamos a preguntar si nuestro overlay entry es distinto de null. Vamos a. Decirle a nuestro overlay entry que se elimine y vamos a dejar en null esa variable por si justo no hay más notificaciones para que ya quede inicializada correctamente. Como estamos cambiando varias cosas vamos a hacer un full restart de la aplicación y vamos a ver qué pasa. Y vemos ahora que aparece nuestra notificación pero es como un poco grande, ocupa toda la pantalla. Eso es porque, como dije, estamos dentro de un stack. Nuestro stack no tiene límites definidos más que el tamaño de la pantalla. Por lo tanto, nuestro container ahora está tratando de ubicarse en todo el ancho y todo el alto. Para eso vamos a tener que empezar a hacer algunos cambios, como redefinir el ancho de nuestra notificación a un alto fijo. Y para que este overlay se vuelva a ejecutar, tenemos que hacer un hot restart. Si no, no se vuelve a ejecutar hasta que no cambie Firebase y vemos que aún así de definir el ancho esto ocupa todo por lo tanto tenemos que recurrir por ejemplo a meter todo dentro de una columna donde ahora sí nos permite ajustar el widget al tamaño que nosotros queremos esto, esto de la columnas es debido a que si, no, si el container no tiene ninguna restricción del padre no le da mucha bolilla a lo que es el alto y el largo, entonces hacemos que la columna ocupe todo el lugar y luego el container ocupe el lugar dentro de esa columna que quiera. Ahora nos faltaría acomodar este, este widget, por lo tanto podemos decirle que lo queremos a 80 puntos desde la parte de arriba y ahí empiezan otros problemas que al definir el top y no definir ninguna otra restricción, nuestra posición en no sabe cuál va a ser su tamaño, vean que acá hay como unos null que no están buenos por lo tanto debemos decirle a este positioner que se ancle a la izquierda y a la derecha para utilizar el 100% del ancho hacemos un hot restart nuevamente y ahora sí tenemos nuestra notificación en el lugar que queremos y sin modificar el layout, no importa que haya abajo este overlay se va a mostrar siempre Vamos a agregar otro documento. Llame quédate en casa. Cuando lo agregamos deberíamos ver que cambie nuestra notificación, pero por algo no lo está haciendo. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué pasa si muestro la primera notificación en vez de la última. Ahí está el mensaje quédate en casa. Tiene que ver con el ID que me eligió, que me lo agregó primero en lo último. Quizás esto habría que hacer... IDs incrementales, numéricos, pero ahora no viene mucho al caso. Ahí vimos que cambió la notificación. Si yo elimino esta notificación de quédate en casa, me vuelve a aparecer la notificación de prueba. Eso está bueno, es una mejora. Liberamos ya esto, lo podemos borrar. Nuestro build permanece igual para cualquier Para los para cualquier ventana donde querramos mostrar notificaciones. No nos genera nada. Sin embargo, seguimos teniendo código que es de nuestras notificaciones globales dentro de nuestra homepage, lo cual no está muy bueno. Vamos a crear un nuevo widget que se llame Global Announcement Widget y vamos a definir un Stateful, un stateful Widget que se llame con el mismo nombre. Importamos la librería de Material Design y vamos a decir que este, este widget tiene un child. Creamos un constructor. Y en el build vamos a devolver directamente siempre ese child. No vamos a hacer nada más. Vamos a tomar de nuestro My Homepage. Vamos a eliminar todo lo que agregamos que no necesitamos. y vamos a dejarlo de manera tal que esté igual a como fue creada con el wizard de crear nueva aplicación. Esto es widget.child y vamos a mover toda nuestra lógica a este nuevo widget. Obviamente vamos a tener que importar la librería de Dart async, vamos a importar Firestore y vamos a importar nuestro Global Announcement Service. Ahora con este widget nosotros manejamos toda la parte de notificaciones independiente de en qué pantalla estamos. Por lo tanto, podríamos agregarlo lo más arriba que podamos de nuestro desde de nuestra aplicación para que cualquier ventana por debajo tenga estas notificaciones. Vamos a hacer un hot restart primero para ver que la aplicación sigue funcionando y vamos a venir a nuestra Material App y cuando agregamos el Homepage Vamos a hacerle un wrap en un widget que se llame Global Announcement Service. Eh, widget. Si ahora reiniciamos nuestra aplicación, vean que vuelve a aparecer nuestra notificación. Por lo tanto, de manera muy fácil, podemos hacer que cualquier pantalla de nuestra aplicación muestre estos anuncios globales. Esto lo podemos hacer más global todavía, si lo ponemos antes de nuestro Material App. El problema es que si lo ponemos antes de nuestro Material App, deberíamos generar un overlay propio, ya que si no eh, no seríamos capaces de poner nada arriba, pero lo voy a dejar así porque con esta opción podemos decidir en qué pantalla mostrarlos y en qué pantallas no, simplemente antes de crear una pantalla lo tenemos que envolver en nuestro nuevo widget. Así todo nuestro widget es como un poco molesto si esto fuera un Google Map por ahí tapa mucho del mapa, por lo tanto Vamos a hacer un último cambio que es que este widget aparezca como chiquitito acá al costado y que podamos expandirlo y cerrarlo de manera fácil. Para eso, vamos a crear un nuevo widget acá abajo que sea también un Stateful widget que sepa mostrar un solo anuncio. Este anuncio que va a mostrar lo va a recibir por parámetro vía su constructor, en el estado vamos a guardar un booleano que nos diga si este widget lo estamos mostrando colapsado o expandido y para mostrar ese widget nuevamente vamos a tomar vamos a tomar el rectángulo rojo con todos sus pads y el texto y vamos a utilizar eso como widget y para el texto vamos a usar el announcement que me pasan por parámetro de esa manera vamos a ver qué pasa, vamos a eliminar la columna de vuelta a ver qué pasa vamos a mostrar un announcement widget mostrando el que seleccionó el último que está en la lista reiniciamos porque hicimos cambios grandes de clases y ahí vemos que nuestra prueba sigue mostrada sin ningún problema si yo le cambio el color a blue, vean que sigue estando en la posición correcta. Ahora queremos utilizar esta variable collapsed para cambiar la forma del widget. Entonces lo que podemos decir es que si el widget está colapsado, queremos que mida 50 de ancho y si no, queremos que ocupe infinito de ancho acá entramos en un problema parecido al que teníamos antes estamos diciendo lo que sea de 50 pero no tengo ninguna forma de cumplir con esa restricción ya que horizontalmente este widget está atado al 100% del posicioner otra vez la forma fácil de romper esa condición es metiéndole una columna y ahí vemos que me toma el 50 por 50 obviamente Vamos a querer que esta columna se alinee a la derecha para tener la notificación flotando a la derecha. Lo siguiente que queremos, vamos a querer hacer es que si estamos collapsed, vamos a querer mostrar un icono, por ejemplo el de warning, y si no vamos a mostrar el texto. De esta manera queda un poco mejor, vamos a ponerle que sea de color blanco. Y por último nos falta hacer que cuando cliquemos la notificación se vaya al 100% del ancho. Para eso vamos a tener que tomar un gesture detector y en el on tap vamos a decir con un set state que nuestro collapse es el inverso del valor actual. Ahora si yo clique la notificación esta se expande y si la vuelvo a cliquear se achica. Esto está bien, es un poco brusco el cambio, por lo tanto, lo podemos mejorar utilizando algunos de los widgets de las animaciones implícitas, que son todos los que se llaman Animated Foo, siendo Foo lo que queremos animar. Entonces, por ejemplo, podemos usar el Animated Container. Esto espera una duración y vamos a hacerla lenta para que se vea bien. Y vamos a hacerla de un segundo. ¿Cómo funciona este Animated Container? Cuando lo creamos por primera vez, esto va a tener un width de 50, por lo tanto va a, estar, va, a estar, va a estar colapsado, por lo tanto va a tener un width de 50. Cuando ya apretemos y cambiemos el estado, este nuevo widget se va a crear con el width doble infinity. Este animated container se va a dar cuenta que el width cambió y lo que va a hacer es correr una animación durante un segundo para cambiar el width de 50 a infinity. Entonces, si yo ahora cliqueo, esto me tira una excepción momentánea y después vuelve la animación. Lo que se va a quejar es que este doble infinity no lo puedo usar porque el interpolador no sabe interpolar entre 0 e infinito. Por lo tanto, necesito usar un width conocido, que en mi caso va a ser el ancho de la pantalla. De esa forma, si yo ahora cliqueo mi notificación crece y decrece sin ningún problema obviamente esto un valor ideal es alrededor de los 350 milisegundos y con eso tenemos una notificación global que está por sobre nuestro widget y que la podemos expandir para leerla y contraer para que no moleste adicionalmente le podríamos poner una cruz para eliminarla y de esa manera dejar de verla hasta que llegue una nueva notificación. Así que bueno gente, eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita para no perderse el vivo que vamos a hacer sobre Firebase durante el mes de abril. Sin nada más que agregar, nos vemos la semana que viene.